Como introducción, como bien sabemos, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el año de 1998, en una conferencia mundial sobre educación superior, eh, la UNESCO organizada en París, eh, dio a conocer la importancia del por qué era eh, primordial tomar, eh, hacer énfasis sobre los sistemas educativos presenciales y los sistemas educativos a distancia. En esa conferencia hubo una reunión ministerial con el Grupo E9 en donde destacaban principales países eh, que tenían gran cantidad eh, de alumnos o millones de alumnos. Algunos de esos países fueron México, Grecia, India, Indonesia, entre otros. Y bueno, ellos llegaron a la conclusión de que la única vía para poder lograr la educación a distancia en estas naciones era cubriendo los objetivos de crecimiento de oportunidades educativas, calidad de los servicios masivos y bajo costo de la inversión. A mí dos partes de la presentación que de alguna manera me, me hicieron prestar doble atención. es Hay una parte donde mencionabas que, que los tutores están muy al pendiente de atender a los, a los alumnos en línea y también hay otra parte donde mencionabas esta disponibilidad 24x7, ¿no? Eh, el, el factor 24x7 se vuelve un poquito más eh, tenso cuando ya se tiene que entregar alguna actividad y los tiempos ya están en, en el límite, ¿no? Entonces uno como alumno empieza, bueno, es que tengo dudas aquí, tengo dudas allá y la fecha de cierre ya es para este, las 5 de la tarde del día de hoy y, y no me contesta mi oh, tutor, no lo encuentro y, y, y empieza la corredera. Entonces... Sí es un poquito este, difícil esa parte, sin embargo lo manejaba yo desde el punto de vista o se maneja desde el punto de vista en cuanto a contenidos y que bueno, muchas de las, muchas de las personas que utilizan este tipo de aprendizaje lo realizan por las noches porque algunos trabajan, algunos tienen otras actividades, entonces...